buenas chicos y chicas y bienvenidos a Final Ghost Project de domingo. Hoy les queremos presentar un invitado muy especial. Este invitado es un amigo de la familia. Y aparte, nos no lo queremos mucho a Eduardo, a Roxana y a Kilian y todo el equipo. Que no lo puedo decir por si acaso, pero Carmelo, Ana, etcétera. Os queremos muchísimo a todos. Y nada, que simplemente os dejo con el invitado. Decir que hoy hemos ido a hacer recolección y hemos hecho 60 euros en recolección de pulseras. O sea que seguir comprando pulseras, que eso nos puede ayudar. Y si sabéis de alguien que pueda ayudarnos también a mover un poco esto, pues mucho mejor. Darle like a los vídeos, comentar y compartir. Compartir, porque si no, no lo ve nadie, lo ve muy poca gente entre ellas. yo. Y si más, os dejamos con el, con el invitado de hoy. Te pone la boca un poco. ¡Adiós! Te he pillado, tío. ¿Otra vez? ¿Otra vez sin darle like al vídeo? Sin comentar, sin compartir. De verdad, tío. Y encima tienes las membresías. Boss, Big Boss y Final Boss Project. ¿A qué esperas? Venga, por la salud mental, dale like y comenta. Bueno, buenas noches. Hoy me ha llegado este paquete de proyecto Good2B, Mystery Box. Y bueno, lo voy a abrir. Hay unos Airpods 12. Y pone... Al recibir la caja de, de compro... Metes a usarla para ayudar a un ser querido. Se anima a los usuarios a grabar y compartir en sus redes sociales el momento en que se entrega la caja para inspirar a otros a hacer lo mismo. Bueno, quería dar las gracias.